Can crash. My friend. Bienvenidos de nuevo amigos a Unbe Productive, my friend. El día de hoy os voy a enseñar la metodología Bootstrapping para ser más productivos y dejar de quemar billetes sin conocimiento ninguno cuando estáis probando una familia nueva de productos o el lanzamiento de un producto o el lanzamiento de una empresa. ¿Qué significa Bootstrapping? Pues Bootstrapping en su concepción inicial, en su concepto inicial, es eh, una metodología, empezó como una metodología de estadística. También es bootstrapping en inglés cuando intentas encender un ordenador o arrancar una máquina, bueno, encender algo, por así decirlo. Pero el bootstrapping ha derivado hacia una metodología muy startupera, que no es otra cosa que probar, como os digo, el lanzamiento de un producto o el lanzamiento de una empresa, pero muy barato, o sea, eh, gastando muy poquito dinero para no pegarnos la castaña. Entonces, ¿en qué consiste el bootstrapping? El bootstrapping, os voy a poner un ejemplo. Tenéis una idea de negocio, que es, por ejemplo, vender eh, pirulicos de boina por Internet, pero no sabéis si la gente os va a comprar eso. ¿Cuál es el error que cometen casi todos los emprendedores o casi todos los empresarios cuando lanzan un producto nuevo? Gastan dinero en hacer la web, gastan dinero en hacer un catálogo, en un diseñador, en hacer un e-commerce, o sea, dineros y dineros a quemar billetes, o sea, quemando billetes sin conocimiento ninguno. Entonces, ¿qué es el bootstrapping? Pues el bootstrapping no es otra cosa que una metodología para poder validar el mercado de ese producto. ¿Cómo empleamos el bootstrapping? Pues, por ejemplo, es, es muy similar, sería como el concepto inicial de hacer un MVP, un mínimo producto viable, pero en sus etapas muy tempranas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, podemos hacer, que queremos vender pirulicos de boina. No sabemos si se van a vender o no. Pues hacemos una web muy sencillita, una landing, hacemos una campaña, por ejemplo, de AdWords para promocionarlo de Facebook Ads o Instagram Ads que apunte a esa landing, también con muy poquito dinero y ponemos un teléfono, nuestro teléfono móvil, y entonces empezamos a anunciarlo. Que vemos que los ratios salen bien y la gente ha llamado y entonces pues que la gente está interesada en comprar pirulicos de boina, increíblemente, pues entonces estamos validando, pero ¿qué hemos gastado? 50 euros de hacer una landing, 50 euros de publicidad en diferentes medios para ver si la gente eh, compra ese producto y nuestro tiempo. ¿Qué puede pasar? ¿Que nos puede llamar la gente? Pues sí, nos puede llamar la gente para comprar pirulicos de boina a nuestro teléfono, pero les podemos decir pues, que había sido una prueba y que no pasa nada, que simplemente estábamos validando el mercado y que bueno, estábamos testeando para hacer unas pruebas para luego lanzarlo al mercado, que cuando tengamos los pirulicos de verdad, les avisaremos para vendérselo. Entonces, esto sería bootstrapping, con muy poquito dinero, o sea, fallar muy barato, pero para validar un mercado. Esto no sabéis lo sencillo que parece, y la cantidad ingesta de dinero que queman los emprendedores en ideas antes de validarlas. Primero hay que validar la idea y luego hay que hacer la inversión, y no al revés, porque esto nos permite ahorrar muchísimo tiempo, frustración y dinero. Y hasta aquí el Big Productive de hoy, espero que con este vídeo ahorréis mucho dinero y si podéis ahorraros algún micro fracaso, pues también, y os espero en el siguiente vídeo.